Exactamente, este hombre se llama Silvio Y se le ocurrió una idea increíble y para mí muy difícil de lograr Que es tomar la música del himno y la selección argentina Jugador por jugador y juntarlos ¿Y saben qué sale? A ver, esto Vamos a cantar con Messi nuestro capitán con di María di lautaro lautaro Papugo me pare de Romero Talla Fico y Rodrigo de Yudor Rodríguez, El Dibu, Martínez, mundial, Franco Armani, Marco Acuña, Alexis Correa, Lisandro también, Julián Álvarez, Cienzo Fernández, Nico González, Nago Molina, Germán Pesela, Pablo Vivala, El Gelo Ruble, Tuku Palacio, fue en y Dios, a la Honesta, vamos a alentar, vamos a Argentina, vamos a encatar. tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, una Me versión salió redondo. nueva. Chicos, qué difícil Mucho. encajar los nombres de toda la selección, del equipo de la selección, adentro de la música del himno nacional argentino. La verdad, un gran laburo de este hombre y que en realidad nos hace volver a ese mundo, ¿no? Al mundo del fútbol. Ya estamos, a ya la estamos. nacionalidad, a la celeste sí. y blanca y nos metemos de lleno en el mundial con este himno maravilloso. Y